Marta Lucía Villafañe, Ronaldillo, Valle, 1954. Artista colombiana de residencia de Medellín, estudió dibujo publicitario en la Universidad del Tolima, 1975, y es maestra en artes plásticas de la Universidad de Antioquia, 2000. Explora una alta diversidad de técnicas y materiales como vehículos artísticos dentro del marco del dibujo, la escultura y el arte. La... Este último enrutó buena parte de su trabajo hacia el arte de paisaje en la realización de intervenciones monumentales en campos agrícolas de maíz y sorgo y en jardines con elementos naturales 1999-2001. Sus últimas producciones se han dirigido a la elaboración de retratos de importantes personajes de la historia de Colombia realizados con varillas de hierro y soldadura durante la línea adquiere todo su protagonismo. Educadora artística que ha derivado un gusto especial por la museología y actualmente se desempeña como directora del Museo Juan del Corral en Santa Fe de Antioquia. Maestra de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia 2000, y villabañe explora una amplia diversidad de técnicas y materiales en dibujo y la escultura. Muchas veces su obra revela un tinte político y de crítica social, dado su interés en la compleja vida nacional. Ha recibido entre otras las siguientes distinciones, primer premio concurso de escultura, para la nueva sede del IDEA, 1997. Mención de Honor, Décimo Salón Nacional de Artistas Universidad de Antioquia, 1999. Beca de Creación Individual Ministerio de Cultura, 2000. E invitación para representar a la ciudad en el Intercambio Cultural Medellín en Barcelona, 2006. Ha expuesto en numerosas exposiciones individuales y colectivas y durante años fue curadora de la colección de historia del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia. Actualmente dirige el Museo Juan del Corral en Santa Fe de Antioquia. Su más reciente desarrollo artístico explora el arte de paisaje, ya sea en la realización de esculturas y monumentales logradas con elementos naturales o en vastas intervenciones agrícolas en el paisaje rural Gracias por tu visita al canal Vuelve pronto